Fábula en miniatura, los lobos disfrazados de corderos entraron en el redil y empezaron a murmurar al oído de las ovejas, hemos sabido de una muy buena fuente que el perro es un lobo disfrazado. Marco de Nevi, brevedades.